Hoy estoy retirado. Me sigo arrastrando. Me levanté, Va, oh, me desperté. Me desperté allá. Y estaba retirado. Y vine arrastrándome acá. Y sigo en la misma. Ya se fue el sol. Capa una zanahoria. Capa la pelo. Estoy retirado. O sea, mira como estoy. Y una mancha humedad empezó a tener otra vez la forma de San Martín. Me habla, me dice... Ya está, loco, estás está tirado. Gracias por el consejo. No era un consejo, ¿eh? Si te puedo dar un consejo es no limpies el baño con tanta lavandina. Porque te encerrás, tirás una barbaridad y después te desmayás, te pasa siempre lo mismo. Gracias, San Martín. ¿Para qué estoy en la alucinación de tu cabeza si no es para ayudarte? ¿Sí? Pero si te puedo decir algo... Soy retirado. Mirá cómo estoy. Soy retirado. Ah.